Te saludo nuevamente desde Crescante y vamos a platicar acerca de eh, cómo fomentar el bienestar emocional de los estudiantes dentro del aula. Y por ahí te voy a poner algunos artículos que leí acerca del tema, pero yo te voy a decir cuáles son los que yo utilizo. Eh, número uno, Práctica la meditación mindfulness o la meditación de atención plena. Y me dirás, pues si yo no soy un experto en meditación, no, pero puedes encontrar algunas aplicaciones como, por ejemplo, Atentamente, o alguna otra que puedas encontrar en, en YouTube o en Spotify, y puedes poner una meditación guiada por alguien o simplemente te atrever a poner un poco de música y a fluir guiándote una meditación como simplemente indicando que cierren los ojos, que mantengan su espalda recta que pongan los pies bien asentados sobre el piso que las manos con las palmas hacia arriba las pongan en su regazo de las piernas y simplemente diles, decirles que cierren los ojos y que sientan cómo entra el aire a su cuerpo y cómo sale de él y amablemente eh, continúes diciéndoles que pongan atención a su respiración durante un minuto, un minuto y medio. Y verás los resultados que vas a tener en clase porque va a facilitar mucho el enfoque del alumno en el salón de clases. Pregunta, eh, ¿qué emoción tienen el día de hoy? Eh, particularmente... Eh, el hablar de gestionar las emociones a mí es algo que me, que me eh, causa un poco de ruido porque las emociones no las gestionamos, las emociones salen y ahí están presentes en nosotros. Simplemente nosotros requerimos aprender a manifestarlas, es decir, a verbalizarlas y después de eso ver qué hacemos con la emoción. Pero la emoción ahí está presente, el enojo, la tristeza, el desagrado, la, eh, la alegría, eh, el amor, están presentes dentro de nosotros y eh, llegan como de esa parte del centro del cerebro y salen de nosotros eh, fácilmente, tal como lo, lo vimos en la, en la película de Intensamente. Así es que te recomiendo mucho que preguntes, y que reconozcas también si tú tienes alguna emoción dentro del salón de clases. Eso te hace vulnerable, pero también te hace ver que tú también sabes expresar estas emociones dentro del salón de clases. Comparte experiencias personales con los alumnos y experiencias profesionales. Salte un poco del entorno académico y compárteles un poco de, de ti como ser humano. Apréndete sus nombres. A mí ya me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero sin duda alguna aprenderle y hablarles por su nombre es algo que a todas las personas nos da mucha, mucha alegría. En este entorno social, haz actividades donde se desconecten del celular y se conecten entre ellos para que se conozcan un poco más y también te conozcan a ti. Entonces, creo que esa es otra actividad valiosa. ...donde podemos ayudar a que la socialización se empiece a dar nuevamente después de la pandemia. Sé empático con ellos. Es decir, ponte en sus zapatos. Aunque no estés de acuerdo en las cosas que piensan o cómo los piensan. ¿Qué quiero decir con esto? Comprende la situación, su entorno. Pero también ayúdales a pasar del rol de víctimas a protagonistas que tomen la batuta y que si están ellos para sacar adelante los proyectos los trabajos a pesar de la saturación de tiempo y a pesar de lo estricto de los profesores siempre busca que pasen de víctima a protagonista mantén conversaciones constructivas de mejora con ellos en todos los aspectos tanto de un proyecto una tarea una revisión una situación personal, mantén este espíritu abierto de comunicación asertiva. Es decir, escucha, refleja, manda el mensaje, recibe el mensaje, refina y lleguen a compromisos. pones videos cortos, contundentes con algún mensaje motivacional, de superación, de relajación... Algún mensaje que sea interesante para ti. Y compárteselos, duran un minuto, dos minutos, alguna charla. Seguramente algo será de impacto para ellos. Sonríe dentro de la clase. Una sonrisa, un contacto visual con una persona, simplemente va a hacer que el entorno sea más saludable y más agradable. Y platícame tú, ¿qué otras actividades podemos realizar para fomentar el bienestar de nuestros estudiantes en el aula? Yo te pongo dos artículos ahí que me parecieron muy interesantes y que los puedes compartir para que los puedan leer. Y coméntame, ¿cuáles son aquellos que tú eh, como profesor o docente, prácticas. Nos vemos en la próxima. Por cierto, se me olvidó. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que generemos mayor comunidad.